Me Encanta Cantarte, programa número 2. Acción. Hola, esto es Me Encanta Cantarte, un programa dedicado a cantar. Mi nombre es Julián y hoy vamos a cantar una canción que se llama El Juguete Perfecto. Cuando era niño, eh... Siempre quise un juguete, no sé si a ustedes les pasó, pero siempre quise un juguete divino, que no se rompiera, que no hubiera que prestarlo, que no se perdiera, que no le pasara nada a ese juguete y fuera para siempre. Extrañamente ese juguete, incluso aquellos que soñé con ellos años, nunca me duró, siempre se rompió algo, se le perdió algo le faltaba algo. Y también esta canción tiene con la, la idea de que pensemos un poquito si necesitamos... si hay un juguete perfecto y si lo necesitamos, ¿no? Si no se pueden jugar por ahí con más cosas, como ponerle la imaginación y esas y amigos, Pero bueno, pero esa es otra cuestión. Es una canción eh, que la hago con el corazón y para el corazón, espero que les guste. Acá abajo van a ver unas letras, son las letra de la canción seguida al ritmo, para que la canten, para que la compartan, la bailen, se rían, pasemos un buen rato juntos porque esa es la intención y esa es la magia del canto, que gracias a más redes sociales podemos llegar a tantos lados y a tantas personas, amigos y amigas de todas partes. El juguete perfecto. Yo quiero el juguete perfecto, que nunca se rompe, se acabe, se pierde, que no lleve pilas ni se acuerda. En navidad me dieron un castillo de esos quesos para armar Muy difícil, muy difícil, muy difícil Instrucciones y piecitas, demasiadas y chiquitas En dos horas me aburrí Y lo guardé en algún lado por ahí Yo quiero un juguete perfecto Que nunca se rompe, se acabe y se pierda Castillo, para reyes tuve una bici de esas que son para andar muy difícil, muy difícil, muy difícil. Con cadenas y rueditas, manubrio y lucecitas en dos horas me aburrí, pedaleando, pedaleando si no tengo a dónde ir. Yo quiero un juguete perfecto se rompe, se acabe y se pierde que no lleve pilas ni se acuerda y que no sea un castillo ni una bicicleta el día del niño me dieron un teclado de esos que son para tocar muy difícil, muy difícil muy difícil con botones, lucecitas y hay que estudiar musequita en dos semanas me aburrí y lo guardé algo así Yo quiero un juguete perfecto Que nunca se rompe, se acabe, se pierde Que no lleve pilas ni se acuerdan y que no sea un castillo, una bicicleta ni un teclado En mi cumple me dieron la consola de esas que son para jugar Ahora sí, ahora sí, ahora sí Niveles 15 vidas, el placer nunca termina y no tengo que compartir. Ese sí es el juguete perfecto para mí. Yo quiero un juguete perfecto que nunca se rompe, se acabe, se pierde, que no lleve pila ni se acuerda. Y que no sea un castillo, una bicicleta, ni un teclado, ni tampoco una consola, porque esta ya me bola, ya sé por dónde viene la mano, está por salir, por salir, por salir. La versión 7, ese sí que es un juguete que no dejaré tirado por ahí. versión 9 la versión 10 20 30 40 Bueno, el juguete perfecto, una canción, espero que les haya gustado. Este canal se llama Me Encanta Cantarte, nos pueden seguir también en otras redes sociales. Al final yo pongo los contactos, pueden escribir mails, subir canciones, comentar, opinar, poner pulgar arriba, poner pulgar abajo. Pónganle cosas positivas que la canción y este programa están hechos con todo mi amor, de mí para ustedes. Y como siempre digo, Me Encantó Cantarte y me encanta cantar chao